Y el Día Mundial del Turismo, el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara, Eusebio Robles, quiso manifestar en Molina de Aragón su total apoyo al parador de Molina, haciendo hincapié en que es una de las herramientas para el desarrollo rural. Nos hemos desplazado hasta la comarca de Molina de Aragón en el día del turismo, lo primero para conocer una infraestructura que tiene mucho que ver con ese día del turismo, pero que también tiene mucho que ver con el empeño que hay, no solamente por parte de eh, lógicamente del Partido Socialista, sino también eh, del gobierno de Castilla-La Mancha el gobierno presidido por Emiliano García Paje en la lucha contra la despoblación, porque una infraestructura como esta viene precisamente a eso, a trabajar en, en pro de la eh, despoblación en, eh, para acabar con la despoblación en nuestro país en nuestro territorio eh, me gusta poder haber eh, comprobado que eh, las administraciones estamos para trabajar que están para trabajar todas juntas y todas de la mano y eso es lo que he hecho de, mano, de de menos en determinados momentos ahora mismo estamos con muchos proyectos encima de la mesa pero desde luego tenemos un problema importante en nuestro país un problema mundial tenemos una pandemia ...en la que tenemos, de la que eh, estamos eh, peleando día a día... Eh, ...para conseguir eh, salir de la manera más, eh, eh, bueno, más pronta posible... ...de una situación que es muy complicada. Eh, esta pandemia eh, necesita la implicación y la aplicación por parte de todos... ...para poder acabar con, con ella. Eh, echo de menos al Partido Popular, echo de menos al Partido Popular... ...en esta, eh, en esta lucha. Eh, no puede ser que se alaben las medidas laxas que se están aplicando en la Comunidad de Madrid y, sin embargo, se critique día a día las medidas que se van tomando en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, que, como ustedes saben, con datos del Ministerio de Sanidad, es la comunidad autónoma eh, que más eh, dinero de su PIB ha, eh, ha aplicado a la lucha contra el COVID. El 1,4% del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad autónoma se dedica a la lucha contra el COVID. Es la primera comunidad autónoma en, en esta cifra y es la tercera en datos... Eh, eh, en datos. Eh, relativos. También quiero poner en valor que ayer eh, pudimos conocer por parte del Ministerio eh, que Castilla-La Mancha ha sido también eh, la comunidad autónoma. Ha bajado al puesto número 12 en eh, fallecimientos. Por lo tanto, también es una buena noticia y que tiene que ver con esas distintas medidas que se han ido, acoplar, que se han ido poniendo en marcha desde el gobierno de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, pedirle una vez más al Partido Popular responsabilidad, pedirle colaboración, pedirle lealtad, que es importante importantísimo eh, para nosotros, y trabajo conjunto, porque solamente trabajando de manera conjunta seremos capaces de acabar con esta lacra que es tan importante.